Usted ya lo sabe, me llamo Rambo Rambilla. Y me importa una mierda quién es usted. Tengo un amigo hijo de la madre que lo parió. Un gilipollas machista. Tiene dominada a María, su mujer. La pobre María, solo baja la cabeza, sumisa, impotente ante el calzonudo de su esposo. Un verdadero tipo de mierda. El capullo siempre le gasta bromas pesadas delante de la gente, para humillarla ningundeando a su mujer. Diciendo, por ejemplo, en voz alta para que todos escuchen. Mira qué culo, mira qué tetas tiene aquella fulanita. Mira aquella otra como se mueve. Como quisiera tener una mujer así, no una mierda como la que tengo en casa. María se aguanta avergonzada, sin decir palabras ni mover un músculo. Hace unos 15 días, María tuvo que viajar a Francia a raíz de la muerte de un tío radicado en París. Cuando fuimos a despedirla en el aeropuerto de Barajas, el cabronazo adoquín de su marido, se le ocurrió una bravonada, diciéndole a su mujer. «Ya que pasas por París, tráeme una francesita de buen culo y buenas tetas. Bien fuerte. Este sería un buen regalito para tu macho incondicional». María, como siempre bajó la cabeza sin decir nada. Y se marchó rumbo a Francia. Justamente ayer fuimos a buscarla por su regreso a España. El mierda de su marido, sin consideración ni respeto, al encontrarnos, le dijo. ¿Dónde está la francesita? ¿Me la trajiste o qué? Esta vez María, levantó la cabeza y se enfrentó a su marido con mirada penetrante, fija a los ojos de su marido y le respondió con voz fuerte y altiva para que todo el mundo se enterara. No sé si Francesita o Francesito. Debo esperar nueve meses para saberlo. Gilipollas. <risa>